del presidente Luis Abinader que habló anoche bueno y el anuncio se está pasando aquí porque que había un juego de serie final y un pueblo tan deportivo que todo el mundo sabe y más eh, trancado la gente por el toque de queda disfruta mala pelota ya hoy no iba a haber pelota ese discurso debió pronunciarse hoy porque hay que ser inteligente no por su asesor, yo no sé, yo fuera Luis lo, lo, lo mandara eh, eh, eh, a Tusa, como dice. Pero si hay un juego como ese, que está... Eh, eh, eh, eh, eh, porque si tú me dices que la serie está 2 a 1, pero es un juego de desempate, que hay que verlo obligado. Porque es de desempate. Y en principio... En principio del juego, José Luis daba la impresión que el juego podía ser un poco reñido. Que fue reñido. Hasta el séptimo lindo y fue reñido. Sí, fue reñido. Una, una, dos, dos, sí, sí, dos, sí dos, dos. así mismo es. Se empató después, los gigantes se vieron arriba. Los gigantes se vieron arriba. Entonces creo que fue un error, porque por eso es que hay que tener, ver más allá de la curva, para ver cuándo. El presidente dijo algunas cosas que son interesantes que yo sé que aunque fuera leído, por ejemplo, él habla de, de hacer un pacto para recuperar la economía e ir abriendo, porque hay una presión para que se abra, hay una presión para que se quite el toque de queda, pero al mismo tiempo está la amenaza de los tantos contagios y la muerte que se están produciendo. Es una situación difícil la que tiene el país y por qué no el mundo, lo de Nueva York es una cosa aterrador, lo de California y otros países que están pasando, aparte de Estados Unidos, que es el, el líder en eso, eh, en, en contagiado igual que Brasil, México, son verdaderas masacres. Entonces, ciertamente, si se va a producir un descenso, como decía el presidente, que la letalidad de aquí no es de la más alta, y es verdad, es verdad, eh, y que se pueda ir abriendo poco a poco la economía, y él reconoció que el sector de los servicios, especialmente los restaurantes, el turismo, los bares, han sido grandemente golpeados. Miren, yo hablé ayer con un amigo mío que tiene un pequeño negocio de venta de frutas. Eh, vende de todo en una esquina de aquí, de este pueblo. Y me decía casi llorando que él está vendiendo. Muchachos muy buenos, seguidores de este programa. No lo voy a mencionar porque quizás no quiere que, que lo mencionen. Pero él me decía... O más, estoy vendiendo el 30% de lo que vendí. Esto está, yo estoy loco. O sea, se le veía la preocupación. A mí me dio hasta pena porque es un muchacho muy trabajador que se ha ido superando, un muchacho joven, se ha ido superando. Entonces, pero que, eh, que tenemos esas dos cosas. ¿Tú te imaginas desde que hubo ese poquito de flexibilidad en las Navidades? o antes de la Navidades, porque las la Navidad de, este, como quiera eh, endurecieron un poco las medidas, pero el poquito de flexibilidad, miren lo que ha traído. Y hay el temor ahora, oigan esto, José Luis, de que ahora como motivo de pasado mañana, Día de la Altagracia y Día de Duarte, que son días de fiesta, que se dé de... entonces el presidente habló de que la economía se ha ido recuperando, algunas cosas la gente no está de acuerdo, otras sí. Eh, pero la verdad es que hay una situación sumamente difícil. La gente está angustiada con este confinamiento ya de 11 meses, prácticamente 11 meses. Y, y la, gente, la gente está un poco preocupada. Buenas tardes, José Delio. Omar, sí. te estoy llamando, yo vi, escuché el comentario tuyo, y yo te mandé ayer foto de, de la basura acumulada, Ajá. hoy mandaron un camión, hoy mandaron un camión para acá, un bebé con mamá, pero oye, cuál es la situación, tú, tú, tú tienes muchísima basura acumulada, porque tienes como un mes, ¿qué pasa?, que si tú no le das dinero, no le pagas, no te quieres recoger la basura, aquí me la dejaron toda en el frente, porque yo estaba la mujer mía sola, yo no estaba aquí, yo estaba peleando pero, pero con unos papeles, entonces, llegué ella me dijo, ¿qué pasó? Ella no entró aquí, me lleva llevado un saco, porque yo no pedía dinero para darle a ellos. Entonces, eso no es posible. Co que cobran? Pues yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Para acá, hay un cambio de chiquito que ellos mandan, que eso no cobra. Eso si tú le regalas algo, ok. Pero para acá, cuando no pueden mandar el chiquito, que viene siempre para acá, mandan uno, no sé si hay que ir como, y eso hay que pagar y obligado, si no, te llevan la basura. Entonces, eso no puede ser. Eso Muy no puede ser, porque el pueblo le paga... El ayuntamiento le paga 5 millones y 5 pesos móviles para recoger la basura. Entonces, lo que mandan a trabajar es que no de para acá. Hay que pagarle dinero obligado. Entonces, eso hay es que hacerlo es como quiera. ¿sí? ¿No? no, no, eso es, eso es verdad. No, no, pueden, no pueden cobrar. Si no es puede. que tú le regalas algo, no importa. Pero no, no que ellos cobren porque no, nadie tiene que pagar una cuota no, por eso. No, es que eso, es que eso es indebido. Eso no puede ser. Ay, pues yo, y, yo... Y, y si lo acostumbran a pagarle para que recoja la basura en un sitio... Entonces se crea un mal precedente que después, si no le pagan, no la recogen. Entonces eso no puede ser. Eso no Oye, puede ser. A, en el tiempo atrás vino el mismo camión, Omar, y yo tuve que darle 150 pesos para que me pudieran llevar en el, un, una, una basura que había acumulada, como siete, ocho acumulado, como 7 o 8 acumulados. Y el tipo regado me, me, me insultó y me dijo Yo hasta llamé a él y de la capitular. Hoy eh. lo llamé a él también y yo quiero averiguar ver igual, porque eso no puede ocurrir. Entonces si yo a tener que poner los pantalones como visualizó mi obligatoriamente. Bueno, eso, eso, eso. eso Omar, es muchas extraño. gracias. Gra siempre tuyo, siempre tuyo. Atención, présteme atención a ese sitio, el la ahí de José Delio. Buenas noches. Aló. Sí buena. Ah, sí, buena. Buenas noches, Omar. Buenas noches, un placer. Te habla el comunicador, el bravo, de este lado. Ah, el Bravo, adelante, Bravo. El Bravo, eh, para sí. Mí es un placer saludarte. El, el placer es mío, Bravo. Usted sabe que somos amigos desde de, de aquella época suya.